paquete de medidas que ayuda a la economía de los bolivianos, así lo ha determinado el gobierno a través de su presidenta Yanine Áñez. A ver, estamos hablando de un bono familia que otorga 500 bolivianos por hijo. Además, hablamos de la postergación de dos meses del pago del capital de los créditos. Por otro lado, la presidenta Yanine Áñez ha señalado y ha sido enfática en esto, que queda terminantemente prohibido el realizar cortes por los servicios básicos. Además, también ha dicho de que mmm, se va a realizar la tolerancia por el pago de los impuestos. Esto va a afectar al país ¿Qué medidas de previsión está asumiendo, por ejemplo, el Ministerio de Economía, hoy vamos a hablar acerca de ese tema, y estamos justamente con la autoridad de esta cartera de Estado, el licenciado José Luis Parada. Bienvenido, muy buenos días. Tania, muy buenos días, un gusto estar aquí en el CEP. Estas medidas, señor ministro, eran urgentes, eran necesarias para ayudar a la economía de los bolivianos por esta crisis por la que estamos pasando. Sin embargo, ¿qué previsiones ha tomado el Estado? ¿Cuál es el plan que asume su ministerio para poder permitir estos recursos? Ya, bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que estas medidas ya... La presidenta Yanine Áñez había dado como prioridad el tema de la salud sin que esté el coronavirus en, en, en, dándonos tanto problema, inclusive a nivel mundial, y se determinó que el 10% del presupuesto general de la nación vaya al tema de salud. Porque en 50 años anteriores, ningún gobierno le dio la atención a la salud. Entonces, esta primera medida de la presidenta fue equilibrar desarrollo económico con desarrollo humano, que es justamente el tema de salud, y la instrucción fue comenzar a juntar los recursos para tener este 10%. Por lo tanto, ahí al hacer esa previsión del 10% de presupuesto para salud, estuvieron garantizados los recursos el momento en que el coronavirus llegó a Bolivia, que al final ha llegado a todos los países. Del mundo y ha creado un problema realmente en la economía mundial muy complicada que en este momento Estados Unidos, la China, Europa está sufriendo muchos problemas y lógicamente porque se tienen que tomar medidas extremas para complementar todas estas medidas que está tomando el gobierno con relación a lo que es la cuarentena, con, con relación a lo que es el control. Las medidas económicas lo que están haciendo es complementar y aliviar y apoyar a todo ese sector productivo para que las cadenas productivas, la ventaja de Bolivia es que 80, 85% de la seguridad alimentaria está en el país, se la puede producir. Entonces, con todas las limitaciones que da el coronavirus, hay que tener también las condiciones para que esos alimentos vayan circulando. Complementariamente, esta cuarentena afecta a las familias. Primero, el bono de 500 bolivianos va directamente a todo lo que es los niños de, del sector de primario. ¿Cuántos Entonces, niños han sido son aproximadamente 1.500.000 niños. Y esto es 500 bolivianos por cada niño. El que tiene tres niños, lógicamente tiene 1.500. Si tiene cinco, son 2.500 los que van a recibir, porque es el grupo más vulnerable que hay en este momento, los niños y también las personas de la tercera edad, a la cual también vía la, la APS y también el tema de las AFPs, se están dando las facilidades para que aquellas personas mayores de 60 años, no vayan, si tienen que hacer un trámite, lo puedan hacer online y no tengan que estar yendo al lugar a cobrar. Entonces, están dando todas las facilidades y si esas personas no tienen la posibilidad, está el pago a domicilio, con lo cual se está trabajando también con las AFPs para dar ese servicio. Entonces, estamos atendiendo y las medidas son integrales. Por otro lado, con relación a lo que usted planteaba, el diferimiento del pago en el sistema financiero es dos meses que no pagan la, el capital. Por lo tanto, se da una liquidez para que puedan recuperar esta posible baja de producción que se pueda dar y los efectos que se puedan tener. Esta no tiene ninguna limitación. Tratamos de que sean atendidas preferentemente la pequeña y mediana industria, que ha sido muy golpeada, por ejemplo, con medidas como el pago del doble aguinaldo en algún momento, que fue una medida hasta cierto punto político, sin analizar la verdadera situación de lo que eran la, la pequeña y mediana industria. Estamos hablando del capital, señor ministro. ¿Qué pasa con los intereses? No, la parte de intereses sí es la parte que se paga ...y cada caso por caso se tiene que analizar en cada banco, son miles de prestatarios y lo que se ha dado es la flexibilidad que sin exclusión todos puedan sentarse con su banco y caso por caso también cada banco, cada entidad financiera pueda ver la posibilidad de eh, este diferimiento. Es decir, los responsables de las entidades financieras pueden ser flexibles en ese sentido, ¿han acordado eso? Sí, efectivamente, han habido reuniones entre el Banco Central, el sistema financiero con Asoban, para poder determinar porque esta medida de una u otra manera también ya la manejamos en noviembre cuando sí. hubieron algunos problemas y el sistema financiero es sólido, por lo tanto no tenemos ningún Problema Y se están atendiendo preferentemente pequeña y mediana industria, como digo, pero no, no se limita tampoco a ninguna empresa o a ningún sector. Está abierta la posibilidad y los bancos en este momento, el sistema es sólido y tienen las posibilidades de esta medida tomarla. Ahora, ministro, en abril no se van a pagar los tributos a los impuestos por utilidades de las empresas. Sí. ¿Esta medida va a ayudar? a los pequeños empresarios principalmente y a las empresas grandes. Sin embargo, ¿le afecta al país? ¿Un mes? El, el tema acá es que estamos ante una emergencia nacional. Entonces, el gobierno nacional está haciendo el esfuerzo también en ahorros de distintos sectores de no prioridades para poder trabajar ...y dar la facilidad. El impuesto a las utilidades es uno de los impuestos más altos... ...y es uno de mayor recaudación que se tiene en el sector público... ...por parte del, del Servicio de Impuestos Nacionales. Pero lo estamos difiriendo eh, un mes durante todo abril, que era en el tiempo que se paga... ...y ahora lo pueden pagar hasta el 29 de mayo. Y también hay la posibilidad de que si se paga 50%, el otro 50% se puede aplicar en cuotas. Esta es una facilidad porque esa liquidez del 100% del impuesto a las utilidades puede reinvertirlo la, cada empresa directamente y dar esa liquidez. Esta es una manera también, entre todas las medidas que estamos tomando, el bono, esta liberación del tema de impuesto, darle liquidez a todo lo que es el sector productivo, cosa que esas cadenas productivas no se corten, sigan funcionando, porque no se puede de ninguna manera cortar ninguna cadena productiva y es lo que se está buscando, con todas las limitaciones que hay que se mantengan. Ahora, ¿es posible que el gobierno lance un nuevo paquete de ayuda para cuidar el bolsillo de los bolivianos? Lo que estamos haciendo, estas son las primeras medidas que se toman, ya también se está trabajando en acelerar temas de inversión, comenzar, eh, ya estamos cancelando... Todo lo que es la programación normal, estamos inyectando liquidez a la economía y tenemos también una, un apoyo a todo lo que es la energía en domicilios. O sea, todo lo que es la parte domiciliaria tiene un 30% de reducción durante el mes de abril. porque al recortar el horario de salida, 6 de la tarde, lógicamente todos los que están ahí en familia, que están en la casa, tienen un mayor consumo. El 30% va a ser reducido de la factura del mes de abril para apoyar también a las familias que están haciendo un gran sacrificio, acompañando todas las medidas que el gobierno está tomando. La presidenta Yanine Áñez nos ha instruido de que vamos analizando y evaluando cuál es el comportamiento. También estamos viendo que a nivel internacional se están generando fondos especiales en varios lugares para atender el tema de coronavirus. Nosotros hemos estado viendo con algunos organismos y en este momento también se está garantizando, primero, todos los recursos para salud y que no falte nada. Tenemos eh, algunos problemas de logística, pero se están, se están completando los controles porque tenemos fronteras muy amplias, pero... Ya con el trabajo con la Policía, Fuerzas Armadas y el Ministerio de Salud con todo el sector público, estamos haciendo un trabajo también con gobernaciones y municipios para llegar al último rincón del país y los recursos para salud están totalmente garantizados y esperamos salir adelante. Ahora, es cierto que el coronavirus está afectando la economía del mundo. ¿Va a afectar también la nuestra? Ahora. Para entender este contexto, ministro, nosotros comprendemos que tiene que existir una cuarentena, entendemos que se tienen que cerrar fronteras, como ya se ha anunciado, que se tienen que paralizar ciudades. Pero, Bolivia, ¿cuánto pierde por día por ello? ¿Y qué medidas de previsión va a asumir el gobierno? Hace un momento usted se refería a pedir ayuda internacional. ¿Los créditos están planificados también? Efectivamente. A ver, lo que se está haciendo en este momento... El coronavirus está afectando a toda la economía eh, mundial. ...y también a la economía nacional... ...se han caído los precios de los minerales... ...se han caído el precio de los hidrocarburos... ...ayer el precio del barril de petróleo estaba en 23... ...lo que nos obliga a hacer un análisis... ...con el precio de ayer... ...el presupuesto lo teníamos a 51 dólares programado en el presupuesto... ...eso seguramente nos va a obligar a alguna reprogramación... ...si es que se mantiene esta tendencia al precio bajo en materias primas... ...dos sectores afectados, en este caso... Tres, porque también el tema del sector agropecuario, el tema de los commodities, nos está afectando. Y a nivel mundial, eso de que esas cadenas productivas mundiales no funcionen como China, Estados Unidos, se vayan parando, lógicamente afecta al mercado y usted ve que las bolsas tienen problemas. Lo que estamos haciendo es racionalizar todo lo que es el tema del gasto público y sobre todo establecer parámetros de gasto de aquí en adelante y si hay que recurrir a la ayuda externa como están en este momento en distintos organismos internacionales, lo vamos a hacer. Estamos recibiendo también cooperación, ¿no?, de otros países. Eh, Bolivia Tenía un stock de cooperación de ya en varios proyectos que se tenían que, que... se están ejecutando, eso se está ejecutando normalmente, entonces hay el tema de la cooperación que por cierto ha sido muy eficiente, además están muy flexibles y además decididos a apoyar también a todo lo que es el gobierno de Bolivia en todo este problema porque lastimosamente nos está afectando a todos, pero hay un trabajo conjunto tanto del sector público, privado, como también el tema de la cooperación que esperamos nosotros poder salir de este problema. Ahora, Dios no quiera, Dios no lo permita de verdad, pero si en determinado momento todo el país tiene que ingresar en una cuarentena total, cerrar absolutamente todo, ¿cuánto afectaría nuestra economía? Bueno, el tema, el tema es imposible en este momento cuantificarla, pero se están haciendo los estudios, se están trabajando todos los equipos técnicos también a nivel... Tenemos a nivel internacional, eh, la semana pasada tuvimos una, una, una conferencia con los ministros de Economía de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica, todos están con serios problemas y se están intercambiando, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y en este caso con organismos internacionales, buscando soluciones porque no solo es de Bolivia, sino directamente de todo el mundo. Ahora, se dice que nos va a afectar principalmente en los meses de mayo, abril abril y mayo ¿qué pasa con el incremento salarial? ¿se va a poder dar tomando en cuenta esta crisis por la que estamos atravesando esta emergencia sanitaria? Hemos recibido el, el, pliego, el pliego de la COP yo creo que la madurez del, de los trabajadores bolivianos y del pueblo boliviano viendo esta circunstancia, yo creo que hay que sentarse, vamos a hacer mesas de trabajo para poder buscar soluciones en el más corto plazo posible dentro de este contexto. Ahí analizaremos las posibilidades y también mostrar cuál es la verdadera situación que hay en este momento. Tenemos dos sectores que están complicados, que es hidrocarburos, que es minería y también el tema del de, tercero que es el agropecuario. Entonces, yo creo que analizando todo este contexto, que no es culpa de, de, del gobierno, no es culpa de los trabajadores, no es culpa de nada. Esto es un tema mundial. Por lo tanto, confiamos en que el aumento salarial, si es que se da, no haya ni perdedores ni ganadores y el único que gane sea el país. Por favor, señor ministro, tenemos consultas también desde Santa Cruz. Mi compañera Nicole Rosel, ¿qué va a hacer estas? Por favor, Nicole, adelante. Por favor, Nicola, adelante. Muchas gracias. Por favor, María, Nicolá, ¿bueno, Señor, muchas ministro, gracias. Un gusto María, saludar a de Santa gracias, Cruz saludos, para hacer la siguiente consulta. Saludos, a su momento establecimos un contacto con el diputado Eric Morón, presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña. Él nos hablaba acerca de una propuesta que ha presentado tarifa cero para servicios básicos, es decir, que no se cobren estos servicios durante esta emergencia sanitaria nacional. ¿Ustedes han podido analizar esta situación? ¿Ven viable esta propuesta? A ver, estamos tratando de tomar medidas totalmente integrales que abarquen a varios sectores de la economía. En este caso, el tema de servicios básicos, lo que se ha determinado, la presidenta, es que no se puede cortar ningún servicio. Por lo tanto, no se ha considerado todavía la propuesta, puede ser, la vamos a recibir. Estamos recibiendo todas las propuestas que se están haciendo, se las está evaluando y en base a eso vamos a tomar una decisión. Muy bien, señor ministro, para cerrar, por favor, ¿cuál es su mensaje a los bolivianos que están estamos preocupados? ¿Cómo puede cuidar? ¿Cuáles son las recomendaciones cómo cuidar su economía, cómo evitar la especulación, además, por favor? A ver, lo primero que tenemos que hacer es confiar en que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos. Desde colocar el 10% del presupuesto general de la Nación para la salud antes del coronavirus, muestra de que ya había una preocupación de la presidenta por un tema fundamental que es la salud. No estaba equivocada porque ahora eso nos da la posibilidad de tener todos los recursos y haber soportado ese aluvión que tuvimos de presiones de todo tipo ante el coronavirus. Lo que le pedimos a la población es tranquilidad, seguir con todo lo que se ha determinado desde el gobierno central. ...apoyado también en las gobernaciones y municipios y que se queden tranquilos, Bolivia ha salido de situaciones peores y se están haciendo las cosas bien en consultas con el nivel internacional, también en la parte nacional y sobre todo en la parte nacional trabajando con todos los sectores involucrados hay, un comité, hay una comisión que está trabajando directamente y todas lo que son recomendaciones y sobre todo problemas que se van presentando en los distintos sectores se los están analizando y se están tomando medidas estas son las primeras medidas en función a las medidas mayores que es el tema de la cuarentena y la restricción de... Eh, de tránsito de las personas por lo tanto vamos a seguir estamos en, en reuniones permanentes por lo tanto pedir al pueblo boliviano que esté confiando en lo que está haciendo el gobierno porque se está trabajando en distintos niveles y creo que se están dando las soluciones que este caso amerita totalmente importado pero las medidas que se están tomando están involucrando a todos los sectores. Ahorrar, ¿no? Señor Ministro, también nos ayuda. Yo creo que hemos vivido, en el, sobre todo en Latinoamérica, una bonanza de 10 años y todavía en este momento lo que hay que ver, yo diría racionalizar el gasto. El ahorro es una parte fundamental para las familias y para todo el mundo. En este momento lo que queremos es... ...y el objetivo y la instrucción de la Presidenta es primero la estabilidad económica... ...porque con estabilidad económica se puede producir con todos los problemas que tenemos... ...se están abasteciendo los mercados, no hay que desesperarse ni, ni sobredimensionar la demanda... ...compren lo esencial que tampoco va a faltar, por lo tanto necesitamos tranquilidad de la población... ...y que la vida que tenía antes se la siga haciendo... Con estas limitaciones, pero que lo que se está buscando es que las cadenas productivas abastezcan los mercados y ese es el objetivo principal y pensamos que vamos a salir. Por lo tanto, a las familias simplemente que mantengan los niveles de consumo en la racionalidad, no sobrecompren no sobredemanden productos porque eso va creando una imagen que no la tenemos todavía y se están manteniendo en todos los mercados los productos y creemos nosotros que con las medidas que hemos tomado la cadena productiva va a poder seguir abasteciendo los mercados y lógicamente la población también en los horarios que se ha dispuesto a abastecerse que pensamos que no van a haber problemas. Me quedo con lo que usted acaba de decir, racionalizar y no sobredimensionar la demanda. Gracias por haber venido. María, un gusto estar aquí en el CED, un saludo a toda la población. Tenemos más en el día.